El viceministro de Comercio Interno, Fernando Peñarreta, informó que el abastecimiento de artículos de primera necesidad se desarrolla de manera regular en el país. Se ha estado moviendo el tema de mercados con, en el marco de lo regular. No No obstante, hay casos como mercados, como, eh, mercados en Potosí y en Trinidad, sobre todo, que, eh, que en lo que respecta a hortalizas, a frutas, se ha eh, reportado un nivel más bajo de lo... Habitual. de lo habitual, sin embargo el nivel de precios tampoco, eh, salvo en el caso de hortalizas en el Beni, eh, se ha reportado con niveles fuera de lo que normalmente eh, se consideran que sea dentro de los rangos regulares. ¿no? En general, eh, a nivel de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, no obstante estamos viviendo un escenario complejo a nivel eh, social y político, sean eh, en general el abastecimiento es a, hasta ayer se mostraba dentro, dentro de lo regular. Aclaro que en las ciudades de Potosí y Trinidad en los últimos días se registró un nivel menor en cuanto al abastecimiento en el caso de las hortalizas pero en el resto de los mercados hay un abastecimiento regular. Algunos de los productos básicos de la canasta familiar y de la alimentación son la papa cuyo consumo alcanzaría los 95 y 100 kilos por persona por año y otro producto es el arroz cuyo consumo supera los 35 kilos.